Muy buenas, eh, soy David y soy miembro del colectivo Resistéis de Lleida y en primer lugar quisiera agradecer al Movimiento por Amnistía de Barcelona el hecho de que nos hayan invitado a participar a esta ronda de pequeñas charlas, debates, donde pues damos a conocer nuestra visión o nuestra situación de lo que está pasando con el coronavirus. Eh, en primer lugar, tal y como estamos viviendo la situación aquí en Lleida Podríamos decir que solo en la provincia de Lleida se han realizado más de 5.000 ERTEs, por lo tanto unas 30.000 personas están ahora mismo sin trabajo y solo en la comarca de Lleida son unas 15.000. Por lo tanto podemos decir que la situación es bastante dramática. También a un compañero, por ejemplo, le cortaron la luz en pleno estado de alarma cuando este compañero estaba acogido a la ley 24-2015 que en teoría si no tienes unos ingresos mínimos no te pueden cortar la luz pero es que además eh, en este estado de alarma el gobierno había prohibido en teoría que se pudiera cortar cualquier tipo de suministro pero ya vemos que ellos hacen lo que quieren hasta con su propia legalidad. Finalmente también en Lleida lo que hemos visto ha sido ya casos de expropiación en supermercados la gente que no tiene ingresos eh, y se está quedando eh, sin poder dar de comer a los suyos, pues lo que está empezando a hacer, como ya ha pasado en Italia y en otros sitios, es intentar sacar carros de comida de los supermercados. A nivel general, eh, eh, la crisis del coronavirus creemos que afecta demasiado negativamente a la clase obrera. Es decir... Ha quedado demostrado que nosotros, los trabajadores, no les importamos nada a los ricos. Solo estamos y solo existimos para eh, generarles más beneficios y que nuestra salud les importa una mierda. Y eso se ha visto con el hecho de que, eh, aún en pleno estado de alarma, eh, a los trabajadores de sectores no esenciales les hagan ir a trabajar con todo lo que ello supone, supone los metros, aglomeraciones, eh, que la, pues, que el virus se pueda expandir es muy fácil y por lo tanto que mucha más gente pueda, pueda contagiarse y por lo tanto que pueda morir. Eh, por otra parte creemos que las condiciones eh, laborales se están cada vez eh, demacrando más. Estamos viendo cómo con esta crisis del coronavirus se está aprovechando para bueno, eh, hacer lo que quieran con los trabajadores multitud de casos en los que se está obligando a los trabajadores a coger vacaciones forzadas cuando eso no es legal, o también trabajadores que se ven eh, que están trabajando sin medidas mínimas de protección y que si se niegan a trabajar les amenazan con sanciones o con despidos, etc. Por lo tanto, la situación que estamos viendo es bastante eh, preocupante y ya no solo por lo que estamos viviendo ahora, sino por lo que vendrá, porque las condiciones de explotación van a incrementarse y si no hay una organización, si no hay un movimiento organizado que pueda hacer frente a eso, eh, lo vamos a pasar mal. Eh... También se está viendo cómo la represión eh, está incrementando. Estamos viendo las palizas brutales que la policía se permite con total impunidad hacia la gente que está en la calle. Estamos viendo al ejército que lo sacan para que, bueno, por un lado se les lave un poco la imagen para blanquearlos y después eh, cuando las situaciones en unos años sean eh, complicadas y el ejército esté en la calle para reprimir al pueblo, eh, pues lo que están intentando hacer ahora es dar una imagen de que, bueno, no son malos y que así, pues, frenar el odio del pueblo hacia, hacia este cuerpo represor. Además, también vemos cómo han aprovechado para hacer um, algo que antes lo hacían y no era tan evidente, pero ahora ya ni se cortan, como es el tema de la geolocalización. Ellos ahora mismo pueden saber en cualquier momento eh, dónde está cada persona, eh, y pueden saber, pues eso, si se ha saltado el confinamiento o no. Y cuando el coronavirus pase, eso va a servir para, evidentemente, tenerlos controladitos y saber eh, en cada momento qué está haciendo todo el mundo. Por lo tanto, toda la espiral represiva lo que está haciendo ahora es hacerse cada vez más grande y esto va a servir para blindar al Estado. Porque el Estado, porque los partidos, porque la oligarquía sabe lo que se avecina. Ellos sí son conscientes de lo que a medio-largo plazo puede suceder y por lo tanto ellos están tomando medidas. La cuestión es que nosotros eh, también debemos ser conscientes de ello y debemos aprovechar todas nuestras oportunidades para fomentar la organización y para hacer que la gente eh, deje o supere el miedo que le paraliza y empecemos a luchar por, por lo que nos pertenece, porque si no estamos jodidísimos. En cuanto a las políticas que está tomando el gobierno, pues bueno, solo se pueden calificar de lamentables y de criminales. Al final con una correcta gestión o con una mínima gestión se podrían haber ahorrado miles de muertes que ahora mismo pues, eh, estamos viendo que cada día están cayendo como moscas. Por lo tanto, el gobierno, el supuesto gobierno progresista o de izquierdas del PSOE-Podemos no deja de ser una falacia, no deja de ser un engaño, que le ha servido eh, para eh, sortear un poco la crisis eh, que estaba avecinándose, le ha servido a la oligarquía para un poco trampear la situación, pero que eh, PSOE-Podemos, como en su día el PSOE con Felipe González dio los palos más gordos a la clase obrera cuando iban de izquierdas, Ahora mismo estamos viendo un poco lo mismo. Estamos viendo una gestión lamentable y eh, vamos a ver eh, lo que nos espera y nos van a dar los palos eh, más bestias, palos más gordos que incluso eh, ha podido dar el PP. Pero como Podemos y PSOE se suponen que son de izquierdas, eh, cuesta más que la gente reaccione. De ahí la importancia que tiene el denunciarlos y el darle a conocer al pueblo, a la clase obrera, eh, lo que son ponerle sobre la mesa todos los hechos para, que, eh, para restar apoyo e influencia al régimen. Al final, estos partidos forman parte de, del Estado, no son diferentes al PP, a Ciudadanos o Vox. En los aspectos esenciales y fundamentales se ponen todos de acuerdo y Por lo tanto, no supone ninguna diferencia ni ningún problema para el Estado. La única salida es la lucha y la organización al margen de todos estos chiringuitos. Además, basta ver cómo la ministra de Trabajo del PCE estaba alabando a mancio Ortega, un criminal explotador, que se ha enriquecido a costa de la brutal explotación a miles de personas, contando a niños eh, como tiene en otros lugares del mundo que trabajan para él. Y por otra parte tenemos a Chenique, que nos estaba vendiendo la limosna de Chocolates Valor por subirles el 20% del salario a sus trabajadores, como si fuera la gran conquista. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora y lo que estamos viendo es que se nos quiere vender... Eh, lo que son migajas como si fueran verdaderos triunfos y verdaderas mejoras para la clase obrera. Y eso es importante hacerlo ver y denunciarlo. Por ejemplo, desde nuestro, desde nuestro colectivo ya hacía tiempo que llevábamos una campaña contra el PSOE y Podemos dándolo a conocer eh, a los barrios, dando a conocer a la gente que no hay salida y que no se puede confiar en ellos. Por lo tanto, lo que nos queda... Cuando todo esto acabe es fomentar la organización al margen de estos chiringuitos, fomentar la necesidad de tener que ser nosotros quienes luchamos por lo nuestro porque ellos no lo van a hacer y que si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad estamos jodidos y tenemos un futuro más que negro. Dentro de todo lo malo que todo esto supone se van a dar unas condiciones objetivas en que la rabia, el descontento, el malestar van a incrementar muchísimo y si todo eso se organiza de forma adecuada, se pueden dar pasos para llegar a la tan necesaria revolución que ponga fin de una vez a toda esta situación de explotación, de miseria, de precariedad, de falta de condiciones eh, pues de sanidad, de educación, etc. Al final solo el socialismo podrá garantizar que, las, que la clase obrera tengamos unos derechos y libertades democráticas garantizadas y que vivamos en condiciones de dignidad. Esto es todo. Gracias.